¡Cuánto yeah. lo que dale, lo con... pedale! Mm. ¡Cuánto lo pedale, cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo yeah, pedale! Yeah, yeah. ¡Cuánto yeah, lo yeah, pedale! Yeah, yeah, ¡Cuánto yeah, lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo pedale! ¡Cuánto lo Ponte, te los pedales, ponte, los pedales, ponte te pedales, los pedales, ponte los los pedales, ponte, los pedales, ponte te los pedales, los pedales, los pedales, los los pedales,